Estamos aquí una vez más en vivo y les decimos bienvenidos, bienvenidos a Hoy Oramos en Vivo. Y somos sus amigos... Sí, sus amigos, querida María. y Rafael Cavazos, Así es. Bienvenidos. Sean bienvenidos todos. Bienvenidos. Todos y cada uno de ustedes a este espacio de hoy Oramos en Vivo, siempre llevándonos a la palabra primeramente. Ya después nos vamos a, a la oración. ¿okay? Así es. Y bueno, pues estamos ya aquí con ustedes, y bueno, pues estamos en vivo, y saludamos nuevamente eh, sí, a María, María Esposa María, María. y Rafael Cavazos. Así es. Y miren, desde ahorita te lo voy a decir, va a estar sumamente interesante. Mucho, muy interesante. Y comparta, comparta esto, porque va a estar bastante interesante, se va a sorprender, te van a sorprender, sí, sí, ¿eh? sí, sí van Más a sorprender. de uno se va a sorprender de, de lo que Así tenemos es. para ustedes el día de hoy. Y pues eh, compártanlo, compártanlo por favor, porque eh, esto va a estar qué le puedo decir, bueno o buenísimo, como usted quiera llamarle. Pero Así sí, es. este compártalo, simplemente, nada más, eh, permita que Dios bendiga su vida por compartir este material. Bueno, es muy interesante. Sí, sí. Eh, usted se va a dar cuenta ahorita lo que estamos diciendo. Vamos a ver. Eh, vamos a dar el, el principio a, al tema. Tema de hoy. Tema de hoy. Cuidemos nuestra línea de vida. Sí, se dice que, línea de vida. que cuidemos nuestra línea de vida yo creo que ustedes ya conocen lo que es esta, voy a ver si me, vean ahí la, la, la, la flechita que tengo aquí en, en la pantalla cuando está una persona en el hospital Ajá. normalmente verdad porque ahí están las computadoras y está conectada la, la persona que está ahí en la cama eh, pues siempre está pasando esta sí sí sí pues eh, esas eh, pues rayitas está, que suben y bajan suben y bajan con el el, el corazón y haciendo Ajá. los electro electrogramas Ajá. Eh, y, y están sub y baja sub y baja es como por ejemplo ahorita que estamos hablando ¿verdad? Este, está sube y baja sube baja el o sea la cuestión de la voz A entonces es. hay eh, así es pero fíjense bien, o sea, observe bien aquí esta, esta lámina porque es bien interesante. Pero fíjense que aquí está la flechita. Fíjense cómo va la flechita aquí, eh, sobre esta línea ya. Cuando esta línea, cuando esta línea ya se pone nada más en, en lo horizontal, que ya no se movió, que ya no se movió más. ¿Qué cree que está pasando ahí? ¿Qué crees que está sucediendo? Ahora, alguien que me diga, ¿Qué sucede cuando deja de estar de funcionando esto que sube y baja, sube y baja, sube y baja? Y luego ya se, se va poniendo, pues, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, y ya no se mueve más la... la eh, pues, eh, ese... Va eh, y ven eh, desde, pues... De, de esa línea, de esta línea sí. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasa? Eh, ojalá me pudiera decir o sea, bueno, pues lo que pasa cuando ya se pone esto, ya que ya no se volvió a mover el sí. riesgo es que lo van a desconectar ya. ya. porque ya, hasta ahí llegó la, la vida de la persona. Porque hasta ahí llegó la vida de una persona. Y ahora con el COVID ¿cuántos miles y miles y diez miles de personas han fallecido pues Muchísimo, alrededor del mundo muchísimas muchísimas cuántos muchísimas. han perdido la vida usted, usted lo sabe no tengo que comentárselo porque está cada rato en, en las noticias y que el número es, de crece. fallecimientos va aumentando que parece que ya, ya ya se paró pero de repente hay más contagios o sea, que, que más abren las puertas y otra vez la gente vuelve a hacer lo mismo de antes y, y otra sí, bueno. vez para atrás los filas como los dicen en, en el ritmo, sí, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Por eso eh, el tema de hoy, cuidemos nuestra línea de vida, Esta es la línea de sí. vida, cuando ya se pone aquí estática, que ya no se movió, que ya se puso así totalmente Tranquilo. horizontal uh -huh ya, ya, ya, se acabó, se acabó, se acabó y se acabó. Se acabó. Y ya quiere decir que ya vamos a ser cada vez. Sí, ya, hasta ya. ahí. Se llegaste. acabó la vida. Mm -hmm. Qué interesante esto, mi amada, qué interesante esto, mi amado. Y que, que, que, ¿sabes por qué te digo que es interesante? ¿Qué nos quedará Dios con eso que está permitiendo que suceda? Y digo permitiendo porque de alguna manera Dios tiene sus maneras de hablarnos, uh -huh, claro. quizás nosotros no entenderlas, pero Dios usa todos los medios para él dar sí, siempre sí, un mensaje. Sí, eh, porque eh, la, la desobediencia, verdad, este, siempre eh, en, en, en el ser humano, verdad, Ajá. este, a, ahí precisamente en, en, en el Éxodo número nos habla sobre la la, la, la obediencia, o sea y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Uh -huh. La bendición si oyeres manda, los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces ahí está la, la, la obediencia y la desobediencia. ¿Por qué camino quieres ir? Como sí. dice Tomás, en el que... Sí, por cuál camino va. Por camino Pues qué bien, ¿verdad? Eh, que eh, tenemos que saber por qué camino vamos, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, el tema de hoy, cuidemos de nuestra línea de vida. ¿Por qué? Porque si esa línea se para, deja de estar ahí vibrando, pues ya. Sí, ya, ya, ya. Llegamos a un final. Hasta ahí llegaste. Exacto. Entonces, vamos a continuar y vamos ahora a lo que la palabra de Dios nos dice y enseña Génesis. y vamos a estar ahí en Génesis 27 al 30 27 al 30. y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó Fíjese, Gloria, un, un, un punto bien importante porque ahorita hay una controversia tremenda en cuanto a, a lo que Dios hizo Dice que creó Dios al hombre a su imagen y a sus semejanzas. Así es. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Los creo. Amén. Así es. Aquí no existe la evolución. No, no, no. Claro que no. Aquí la doctrina eh, o la teoría de, de Charles Darwin. Que se dijo por allá en el 1859, más o menos. Eh, no está funcionando no, no, es una mentira muy, muy vieja y que todavía se sigue enseñando eh, eh, exacto, y eso es lo que decíamos hace unos días eh, en los videos anteriores eh, que estamos enseñando sí. cómo estamos como pueblo de Dios mostrando y enseñando a nuestras familias sí. Sí, ¿Por a qué? porque los maestros espíritu, sí. o la escuela los gobiernos pues son los que tienen el mando en la escuela. Sí, ponen sus su teorías, sus cosas. Entonces, y si nosotros no decimos nada, nosotros eh, no nos oponemos a eso, pues el gobierno va a hacer lo que él quiere. Sí, que sí. O, o lo que ciertos grupos se manifiestan y, y, y, y, lo, hacen, sí, sí, sí. y lo hacen. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Yo, yo estoy bien preocupado, bueno, estoy Pero, preocupado, claro, preocupado eh, por el pueblo claro. de Dios. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y no de ahorita, de, ya, sí. de semanas, meses y años atrás. ¿Qué es lo que hemos hecho mal como pueblo de Dios? Que no hemos sabido anteponernos a este, poner, en esas situaciones. Claro. Porque otros se manifiestan para luchar por su causa. Y Me nosotros, es. bien, gracias. Sí, vamos no, o sea, a Ahí nomás no, viendo las noticias mira lo que están haciendo estas gente y mira además y mira, mira más como van a estar vestidos y mira más como están haciendo y mira y mira y mira pero pues y qué, qué, qué ganamos con eso de, de no. levantarnos en en, la, en acción en fe y acción va para arriba o, o, o, bueno dicho <risa> sí, de otra no, manera levantarnos en armas <ríe> en armas <risa> bueno, espirituales obviamente inflado. en armas espirituales ok entonces y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén, así es. Todo lo que la gente está diciendo por allá afuera, pues está en contra de Dios. Claro. Ok, sí. vamos a continuar. Así es. Porque esto dije yo que iba a ser bien bueno. El 28 nos dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicados, llenar la tierra, y juzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese, Ay, alabados, aquí sí. están diciendo ¿qué, ¿qué dijo el señor, ustedes multiplíquense, sí. Y, y ustedes van a estar sobre eh, los peces del mar, eh, ustedes van a estar sobre las aves, ustedes van a estar sobre las bestias, sí, sí, sobre el... eh, y de todo lo que se mueve sobre la tierra, ¿Sí? ustedes ¿por qué? Es. porque estamos hechos precisamente a, la, a imagen la imagen y a la semejanza de Dios. Amén, amén, así es. Ninguna otra especie la hizo a la imagen de Él, nada más a nosotros los hombres y a eh, las sí, mujeres. Sí, sí. ¿verdad? O sea, a, al hombre, al varón, a la, nos dio, a la mujer. Y nada más, qué bendición y a veces no sabemos defender esa defender. causa. Así es. Ok, ¿qué sigue diciendo ahí en el 29? Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os será para comer. Fíjense, otra cuestión bien, bien, bien, bien, bien importante. ¿Cómo están ahorita los cultivos? ¿Cómo se ahorita la tierra que se siembra? ¿Ya no son las, las semillas originales? No, no. Las frutas ya, ya no dan semillas porque es, es, es, están. Las descompusieron. Sí, sí, sí. Las descompusieron. Ok. Entonces, aquí he dado toda planta que da semillas. Que están sobre la tierra y de toda ronda, hay? Que hay fruto y que da semillas. Fruto que da semillas. Semilla? Sí, ya hay. el fruto nos está dando semillas el día de hoy. No. No, no, porque... ¿Qué estamos le, haciendo nosotros le, le como le pueblo de Dios? Para que no tenga, por ejemplo, las naranjas o algunos limones y todo eso. Muchas, muchas cosas. Ya. Sí, sí. Eh, nada más el, el aguacate, ¿no? Porque yo, yo siempre... <risa> <risa> <risa> yo siempre los huesos o sea, y tengo, tengo aguacate. <risa> bueno, eh, entonces, mi amado, mi amada, nomás, por favor, ponga atención, ponga cuidado, eh, dígame si no es verdad que hasta las plantas, las, las, las frutas, el día de hoy las han descompuesto. Sí, sí las han descompuesto. Y luego para que se maduren hay un tipo de conservación y un tipo de maduración ficticio que este, no es nada benigno sí, tampoco. No, no, los congelan y luego no se puede y, en, entonces viste todo lo que nos están haciendo de daño esas empresas porque son empresas sí, sí. las que están haciendo todo ese trabajo todo eso, sí. pero estamos permitiendo ojo pues sí. ojo lo estamos permitiendo nosotros como seres humanos y más como sí, sí. cristianos yo lo digo claro y lo digo de preciso claro, los que sí, cristianos sí. no estamos haciendo nada estamos dormidos sí, sí, sí estamos dormidos, entonces, dónde este están los, donde están los hombres de Dios, dónde están los hombres de Dios que deben de estar haciendo su trabajo, sí. Sí. ¿Que, tenemos que tenemos que, que tenemos que, verdad entonces, algo tenemos que hacer nuevo, esto es de la epidemia, es. esta que hay ahorita, con seguridad que Dios nos está dando a saber algo. Y tenemos que tener cuidado. Claro que sí, así es. Y, Vamos al 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer y fue así. Ok, entonces, e e esto es lo que Dios hizo desde un principio. Porque estamos hablando de Génesis, es el principio de la, de, de, de, de la escritura. Sí. Porque es donde nos narra todas esas cosas. Pero Así miren, es. aquí aparece la gran mentira sobre la evolución humana. Es una teoría de Darwin. Así es. Eh, que la evolución, que el hombre se evolucionó. Que vino de la evolución. Entonces, o, oiga, y, y las gallinas de dónde salieron, y, y los patos y todo, todo, y el, todo tipo de pájaros y todo tipo de animal todo fue de, de causas de la según evolución, evolución si no. sí, Dios dice que él creó todo, el, eh, en, todo en su especie todo, todo fue creado por Dios lo hizo por especies así es, al gato es, lo hizo es. gato y al perro lo hizo perro y a la víbora la hizo víbora así es. Y, y, y así al, al hombre lo hizo hombre y a la mujer la hizo mujer claro, así es. entonces ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con nosotros? Que, que no, como que estamos dormidos. Sí, sí, hay, hay un, un espíritu, no sé, ahorita en, en el mundo que se está adormeciendo. Y esto lo están enseñando en las escuelas. Sí, sí, lo, sí. Lo, han, lo han enseñado por, por años, por años. Eh, entonces, algo tenemos que hacer y Dios, vea esto de la del COVID como un mensaje de parte de Dios. Sí que él nos quiere, nos, nos, nos quiere encerrar un poquito para que pensemos, para que meditemos, para que oremos, para que busquemos de Dios, para que tengamos el, ese tiempo. Amén, amén. pedirle el, el perdón y rectificar la vida que estamos llevando. Yo creo, mi amado, yo creo, mi amada, que en alguna forma Dios está permitiendo esto para que pues, nosotros podamos despertar de esta situación por la que estamos viviendo estos últimos años. Así es. Vamos a seguir adelante. Juan 3, 16 al 19. Pues porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Ese fue su este propósito. Ahí está lo el que nos dice Juan. Bien, ¿eh? En el Evangelio de Juan encontramos esto, qué hermosas palabras. Amén, amén. Porque de tal manera amó a Dios al mundo. ¿Qué toma? hizo? Que ha dado su Hijo unigénito. Un Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Así es, también Él así tiene es. la vida eterna. Él nos, Para Él no se va a parar esa, esa, esa línea eh, que se va a poner así, así tranquilita. En el Señor no. Él no, nos va a mantener en, en vida. En, vida. Sí, eh, amén. en la, la forma que él lo va, a, a, a, lo, lo tiene ya diseñado, amén. pero nosotros estamos para vivir una vida eterna con Dios. Amén. Estamos amén. nacidos para eso. En cuando es. hemos venido al Señor a través de Cristo Jesús. Y en el verso 17 nos dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces, no vino Dios dice, el, el Señor Jesús. No. no. No, no. Muchos no, lo claro, creen, que no. muchos no, no lo creen, no lo han aceptado, no lo han recibido. Eh, sigue habiendo eh, mucha controversia contra eso. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que dice la escritura? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino sí, para, sí, para que el mundo sí, sea salvo sí, por él. Por él. O sea, Dios quiere dar la salvación de nuestra alma. Sí, amén. Y para eso Dios o Dios hijo, mismo se, se humano en Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos tomar esa decisión personal. Así es, es una es, decisión es, personal. Personal. El que no la toma, problema de la persona. Entonces, ¿qué sigue diciendo ahí en el 18? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está el detalle. Sí. O es el punto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eh, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha querido en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el, el que en él cree, pues no es condenado. No. Esta condenación es para los que no quieren creer. Para los que no quieren creer. ¿Cuánta gente hay que no conoce al Señor? No, pues ¿Cuánta gente muchísima. ha vivido una vida tan desordenada Muchísimo, Que sí, no sí. no reconoce a, al Señor Como su Dios uh -huh. No lo está reconociendo Y entonces ahí Vuelvo a otra vez a lo mismo ¿Qué estamos haciendo nosotros Como iglesia? ¿Qué estamos haciendo Como pueblo de Dios? ¿Qué estamos haciendo como Siervos del Señor? ¿Qué estamos haciendo como Creyentes? Así es. Porque ese llamado para todo el mundo Para todo el mundo darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado, por la vida, la salud, el trabajo que se tiene, el, la casa que tienes, el techo que tienes, eh, eh, todo, el Señor nos lo ha dado y, y, y no somos agradecidos, eh, somos ingratos delante del Señor. Entonces, mi amado, mi amada, yo creo que usted reconozca, si se ha equivocado, y si eh, ha estado así como que sí, como que no, o que ha estado que, que no, no comparte, no no está haciendo nada en cuanto a lo que es la obra de Dios, pues póngase a las pilas. Sí, sí, porque son, son, son tiempos de verdaderamente que estamos viviendo tiempos bien, bien difíciles, y el Señor nos lo dice en, en su palabra, este... Ahí, en, ahí en, en, en la segunda epístola de San Pedro, este, el apóstol San Pedro, ahí en el capítulo 2, ahí voy a leer un, un poquito, este, dice, pero hubo también falsos maestros en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubri, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Así es. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será más Así es. ¿Y cuántos er er errores de esos hay? En, en las mismas noticias nos dicen cómo hay un mundo contrario totalmente y radicalmente hacia Dios. Sí. Pero que sí. estamos haciendo nosotros, Este es el problema. Exacto. Porque nosotros no somos noticias para hablarle a la gente, Hey, hey, ¡Alto! ¡Alto! Vas mal, vas, vas mal. mal. Sí, eh, sí. Mira, eh, lo, la Biblia dice esto. Sí, sí. Créele, créele a Dios, hombre. Me endereza tu camino porque vas eh, mal, sí. vas mal. Entonces, mi amado y mi amada, este es un mensaje para la iglesia del Señor. Amén, amén. Porque que no conoce de sí, eso, Dios. Pues, pues, Dios porque, no porque, sabe. pues no sabe. No, no sabe. Pero hay que sacar a esas personas de la ignorancia. Y precisamente, pues ahí nos habla, ese, ahí el Señor, en este en ahí dice, mi pueblo ¿qué? fue destruido. Pues, ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Porque le faltó el conocimiento. Entonces, mi amado, mi amada, y más si tú eres un siervo del Señor, tú que, que ya tienes tiempo en la, en, la, en la obra de Dios, tú que eh, a lo mejor eh, te has brincado de un templo a otro eh, porque no te gusta aquí, porque no te gusta acá, porque no te gusta allá. Porque no te gusta como... Hablan como... Predican... Cosas. Hey, cuidado... Ojo... No, no, no, no. Ojo... Mucho ojo... Mucho cuidado... ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que tú seas un líder... Así es... Amén... Dios quiere que tú seas un líder... Tú que me estás escuchando ahorita... Dios quiere que tú no, seas, seas un más líder... más profundamente... Y, y saber quién es el Señor... Que no seas una nenita O enanito... Eh, en el Señor... No, no... Que seas un gigante en el Señor... Sí... Amén... Amén... Que seas un gigante... Que, que te prepares, que, que te enseñes a orar bien, que, que te Amén. prepares con la Palabra, que, que, que, que seas una persona que usa bien su tiempo y que no estás perdiendo nada más el tiempo en, en, en los medios, que en nada cosas más, vanas o, este, superfluas que no, no nos deja nada, o sea, que nada pegas copias y pegas copias, uh -huh. copias y pegas, copias y pegas, eh, ay que bonito, eh, un saludito, eso eh, eh, es perder el tiempo, sí, sí, sí. De, de, de, es perder el sí. tiempo. O, o sea, no pierdas el tiempo en, en boberías. A, a, no, dedica no tu nada. tiempo a, a llevar un mensaje, porque estamos en tiempos muy complicados, estamos en tiempos muy difíciles Amigo. y donde ahorita ni los gobiernos saben lo que están haciendo. No, no, saben, no saben, no saben, Y entonces esa es nuestra oportunidad para orar por ellos claro, para que Dios les dé la, la, la santa correcta. Claro, claro. ¿Por qué? Porque muchas cosas se están haciendo de la manera equivocada. Así Pero si es. nosotros no sabemos apoyar a los gobernantes para que ellos vengan la luz eh, a sus vidas, para que, ah, oh, ¡Qué obvio oh, Dios, que Dios mal. Cristo, pues ándale, pues ahí es donde amén. nosotros tenemos que entrar. Así es, amén, Nosotros tenemos que ser las personas que van y le ayudan. ¿Por qué? Porque pues ellos no saben, no, saben, no entienden. No saben. <ríe> me, me recuerdo cuando eh, Trump la puse ahí frente a un, un templo con una Biblia en la mano y la que quería poner arriba y la que, no sé cómo, cómo agarrarla ni siquiera sí. menos cómo leerla sí, sí, sí, sí, sí. y de ahí triste, podemos triste, darnos hay cuenta hay mucha tristeza por por, por por eso porque o sea se ve que no pues no hay el conocimiento no hay conocimiento. no hay el conocimiento. y, y me puedo perece porque le falta conocimiento Sí, sí, sí, sí, sí, tengo que tener cuidado mi amada, mi amado, y más si tú le estás sirviendo al Señor vamos a ponernos bien las pilas porque miren, estamos viviendo unos tiempos muy complicados estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, muy difíciles. y yo sé que, que está fuerte esto que estamos diciendo pero, es pero no deja no de ser una realidad es necesario este, eh, eh, o sea, conocer más y estar más profundamente eh, eh, en ese conocimiento de la palabra y obedecerlo y, y, y llevar más almas a los pies de Cristo porque nos queda poco tiempo. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así orar es, juntos. Orar juntos con una mejor calidad de vida. Familiar y espiritual para todos y cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que orar sí. juntos, mi amado, mi, mi, mi amada. Eh, si vas a hacer un, un en vivo en YouTube, en o ahí en Facebook, en, donde tú puedes hacer algo en vivo, hazlo de oración, a mí, a mí, sí. ora por la gente, eh, eh, ocúpate en algo más productivo, te, te vas a edificar y vas a edificar. Amén, amén. Sí. No, no, porque así que me gusta, nada más por poner que, que, que te gusta, no, eh, o, no. o, o, o que copies algo porque te gustó, eh, que, por ejemplo, todos esos que salen nadie que... Eh, bendecido día y bendecido martes y bendecido miércoles que eh, mira, son son boberías sí, bendecidos todos los días pero eh, y esas personas que, que hacen eso no están más que buscando eh, los me gusta sí, pues y hay y, personas atrás que que están haciendo negocio un, con negocio eso con eso pero el común de la gente no sabe eso eh, exacto entonces no pierdas el tiempo en ese tipo de, de, de situaciones mejor tú ponte a hacer las cosas de veras quieres bendecir a la gente haz un, un en vivo y eh, ora tú por la gente así es así es haces un grupo ora por ellos Amén, pero sí, que sí. no sea nada más para otro tipo de situación, ora por ellos o sea, dales un, un, un estudio a, háblales de la palabra a, a haz a algo Cristo, productivo la tú puedes hacerlo hombre sí, eso no, no, no es nada más para los pastores si no, no, no claro Claro. Esto lo puede ser cualquiera, tú lo también. puedes hacer también. Te invito y te retamos a que lo hagas, hombre. Y haz lo mejor que nosotros es posible. Sí, claro, claro. Tú puedes hacerlo también. Entonces, oremos sea, por una mejor calidad de vida familiar. Mira, nuestra familia tiene que estar más bendecida, pero tú Bien. tienes que hacer la parte que te corresponde. Amén, así es. Mejorar tu calidad de vida espiritual. Pero pues tú tienes que hacer la parte que te corresponde. Amén. amén. ¿Y esto para quién es? Pues para todos. Para todos, para todos, y, cada para todos y cada uno de nosotros. Yo tengo, sí, que tengo que ir creciendo. Y esposa tiene que seguir creciendo. Amén. Y yo quiero que tú también crezcas. Todos. todos y todos. si me pasas a mí, pásame. No hay, no hay problema. Claro. Nomás claro. haz la obra del Señor. Ponte en las manos del Señor. Por eso es necesario orar. Así es. Y así que oremos es. juntos. Y juntos. Ok, entonces yo, pues vamos a orar. Yo, te apoyo. Eh, yo me estoy tomando a ver aquí de la mano de mi esposa. Estamos aquí juntos. Sí, Ella me va a estar apoyando en esta oración. Padre Santo. Cristo, le, amamos, le, le adoramos. Le bendecimos. Le, bendecimos, santo le honramos Dios, y Dios, le glorificamos, Dios, mi Dios. ¿Cómo Dios, no darle gracias, Dios, Padre Santo, Dios, por su amor, Dios, por su, por su misericordia? Palabra. Mire todo lo que usted nos ha dado. Mire qué bendición, Señor, de estar en estos medios. Porque pues es Pedro y a y, el, y, el, y el YouTube y, y otras páginas. Padre Santo, Padre Santo, que este mensaje se ha compartido a, a cientos y a miles de personas y que todos ellos vengan al conocimiento pleno de su palabra. Y que usted los suce también, Señor. Y que lo hagan mejor que nosotros. Y se preparen más que nosotros. Jesús, y Padre Santo. Más gente, bendiga cada, cada siervo suyo. Personas, y Padre gente, Santo. Bendiga cada hermano, cada personas, hermana. Sí, que señor, toma esto en serio, sí, señor, señor. Porque esto de lo que del que COVID. Algo, algo usted tiempo, quiere decir con la, tiempo, a través de ellos señor. señor. Y usted sí, quiere que sí, nos crezcamos. Sí, señor. Y Padre Santo. Súbranos. Padre lo Santo, lindo, en el nombre verdad, de Jesús. Señor, reprendemos toda usted, distracción, pues, todo lo que sirve para distraer, Señor, lo reprendemos todo, y que su pueblo no esté sí, aprovechando sí, esa distracción, sí, sino más bien que aproveche sí, el tiempo sí, sí, haciendo cosas con más sabiduría, con sí, más entendimiento, sí, con, más sí, entendimiento sí, con más comprensión sí, señora, y que se enseñen sí, a orar sí, por sí, los señora, demás. Y Padre, padre sí, Santo, es eso, es su denos de su gracia. Mi Cristo. una gracia más sí, abundante señor para poder compartir mucho más sí, y mi Dios a usted le damos toda la honra le damos sí, toda la gloria le damos toda la alabanza sí, señor. y una vez más señor reprendemos sí, todas esas distracciones sí, todas esas distracciones que hay ahorita en el nombre de Cristo Jesús. todas las malas ideas que existen le reprendemos sí, sí. en su todo nombre señor y tomamos toda la autoridad señor para sí, reprender todos los negativos Señor, y que, que hay en cuanto a su palabra que usted nos ha dado, padre. y mi Dios para, mi Dios en, en el nombre de Jesús el en el nombre de Jesús también queda reprendido el señor, todo con y que los niños que están ya regresando a las, a las escuelas señor sí, cúbralos con su poder cúbralo. Júralo, Señor, que Júbalo no haya Señor, ningún, niña, Jesús, ningún niño más a, afectado. Jesús, y Padre Santo, Padre, Padre, a usted Padre, le damos Señor, la honra, le damos la gloria y ver, le damos la alabanza. Todos, todos mi Dios, hay, gracias. Gracias, mi Dios, por su amor. Gracias, gracias, mi, gracias mi Dios, por, gracias gracias por su misericordia. Padre, Padre Santo, del Padre, del le adoramos Jesús, y le bendecimos. Le honramos y le glorificamos, Señor. Y damos toda honra, damos toda gloria sí, y damos toda alabanza. Honra, alabanza señor, se en el nombre usted, poderoso de Cristo Jesús. Sí, aleluya, aleluya. Sí, amén, amén, amén y amén. amén. Miren, para que vean cómo obra Satanás. Ahorita se me estaba metiendo aquí una sombra en, en, en la pantalla. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere. Que tú escuches de esto. Esa, esa es la, la realidad. Eh, Satanás no quiere. No, no, quiere, no, no quiere. No quiere, que, no quiere. Que, que se hable de esa manera. Yo sé que estamos hablando un poco fuerte. Pero Satanás está tratando de, de destruirnos. sí Pero somos en Cristo más, más que victoriosos. Y bueno, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar este... Afortunadamente he subido, ya, ah, ahorita yo quiero así, así es, mándenos su petición, si hay alguna necesidad en, en tu vida, algo que tú quieras, que, que nosotros sabemos por ti, por esa necesidad, únicamente mándanos la información por el WhatsApp, este o bien a hoy.damos, arroba yime, topón, o bien a través de Messenger, y nosotros vamos a apoyarte con nuestra acción, pero necesitas Tomar la acción. ¿sí? Así es. Y por último, esto Suscríbete, compártelo Y eh, pues regálanos Ahí un, un me gusta Y si tienes algún comentario Pues hazlo, hazlo Con todo gusto te vamos a escuchar, te vamos a atender Y puedes darle una notificación Ahí a, a la campanita y, y gracias, mil gracias Por estar compartiendo estos videos Porque estos son de bendición Para ti y para las personas Que tú lo compartas el Señor te bendecirá grandemente y sigue buscándole de cerquita y orando al Señor. Así es. Pues hasta aquí llegamos, mi amado, mi madre, ya son 33 minutos, casi 34. Y pues uh, gracias a Dios. Pero ustedes vieron la mancha que se puso en la pantalla. es el enemigo que quería perturbarnos, pero que quedó. Quedó derrotado. Sí. Y También. de esta manera finalizamos ya eh, y que Dios me les bendiga, me les cuide, me les guarde. Un fuerte pues abrazo, bendiciones para todos y bueno, les esperamos mañana, Dios mediante y, el siguiente video. Y lo que más deseamos es que tengas el crecimiento espiritual que a Dios le agrada. Así es. Así bendiciones. Es. Bendiciones.